Tabasco y sus siete grandes rutas, sea por tierra o por agua, en el día o en la noche, explora Tabasco. Ruta Aventura en la Sierra, senderos para la aventura y el ecoturismo. Ruta villi -Yocotán. naturaleza que se transforma en coloridas y bellas artesanías. Ruta del Cacao al Chocolate donde el cacao molido dio nuevo sentido al agua Ruta Olmeca Soque Huellas milenarias de grandes culturas Ruta Pantano Museo Vivo de Plantas Acuáticas Ruta Ríos Mayas Destino ideal para la pesca deportiva Ruta Villahermosa Alegre y hospitalaria Donde quiera que vayas Disfruta sus sabores y aromas ancestrales ...a través de su extensa y deliciosa gastronomía. Recorre su pueblo mágico, Capitulapa... así como sus pueblos pintorescos. Abre los brazos y llévate de Tabasco su alma siempre verde. El Edén de México te espera.